este es un proyecto que se ha presentado en el Honorable Senado de la Nación, que lo que busca es crear un fondo para el pago de la deuda externa. Eh, hablamos de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, y lo que busca es la creación de este fondo, es que se nutra de activos que no se han declarado y están en el exterior a partir de, de la vigencia de la ley. Hoy se está discutiendo si la deuda es legítima o ilegítima. Lo que sí sabemos es que a la deuda hay que pagarla, y creo que lo más justo es que la paguen quienes más se beneficiaron de esta deuda. La ley persigue la evasión y la fuga de capitales y levanta el secreto fiscal, bursátil y bancario para que una comisión bicameral comience a investigar quiénes han sido las personas que fueron beneficiadas con estas divisas que se han girado al exterior. Esas personas creo que son las que deben hacer el mayor esfuerzo al momento de, del pago de la deuda y que tiene que ver con un acto de justicia distributiva tributaria histórica, nuestro país debe empezar a desarrollar herramientas para desendeudarse, principalmente porque hoy tenemos una gran deuda con los de adentro, para poder comenzar a pagarla a los de afuera. Tenemos que tener la capacidad de decidir la independencia económica y la soberanía política. Este aporte, como le el Secretario, no va sobre el pueblo argentino, sino sobre aquellos que han girado activos al exterior y no lo han declarado. Creo que eso también es importante porque son a los que hay que grabar con mayor énfasis porque han roto con el Pacto Democrático de la, trans, la eh, Transparencia a costa del esfuerzo de miles de argentinos. Se estima que en el exterior hay 250 dólares no declarados, mil millones de dólares no declarados de argentinos y este impuesto caería sobre el 20% en primera instancia de aquellos que declaren y aquellos que no declaren sobre el 50%. Se estima que se va a recaudar cerca de 70 mil millones de dólares, por lo cual es un número elevado que no solo permitiría en parte el pago de la deuda, sino también el ingreso de dólares a la Argentina, a las reservas del Banco Central, permitiendo que el precio del dólar se logre estabilizar un poco y por eh, consecuencia la inflación. Particularmente crea la figura del colaborador que es similar, eh, que es la figura del colaborador que lo que hace es, eh, aquellos informantes que puedan ayudar a encontrar los fondos que se han fugado, es una figura similar a la del arrepentido. Y creo que lo justo que pague es quien se benefició con esta deuda. Eh, principalmente porque la justicia distributiva tenemos que dejar de usarla en los discursos y comenzar a aplicarla en la realidad. No puede ser que las bancarrotas se socialicen y las ganancias se privaticen. Hoy cada pibe que nace en Argentina le debe más de mil dólares a gente que ni conoce. Eh, esperemos entonces que, que esta ley pueda tener un... un una buena recorrida en el Congreso de la Nación y sea aprobada para que aquellos que se han beneficiado con la toma de deuda eh, sean grabados y finalmente se cree este fondo para, para poder afrontar los gastos y, y que la Argentina tenga voluntad de pago. Eh, simplemente eso, esperamos la, el acompañamiento del bloque. Este bloque no acompañará el presente proyecto de resolución. Nada más, señora Presidente Gracias, concejal Escabuso Concejal Escudero tiene la palabra. Bueno, respetamos la, la decisión del bloque. Simplemente recordar que endeudarse es una decisión política. Que la economía la maneja siempre la política. Que las leyes se pueden modificar y se pueden cambiar, siempre para beneficio del pueblo. Que la inacción no nos va a llevar a ninguna solución posible. Les recuerdo que cada pibe que nace en este país le debe más de mil dólares a gente que ni conoce. Que estamos eligiendo entregar un dólar al Fondo Monetario Internacional o ponerle un plato de comida a la gente. Que el endeudamiento externo en la Argentina ha financiado la fuga de capitales directamente porque está relacionada el dinero que entró por la deuda con la cantidad de dinero que salió. Es decir que ahí tenemos que analizar algo de alguna manera. Obviamente si se presenta un contraproyecto, vamos a dar el beneplácito porque entendemos que es importante resolver esto. Que más allá de que las personas que hayan escrito la ley, lo importante es que exista una ley y una herramienta para, para poder financiar las deudas que tiene la Argentina porque tenemos un país postrado y la deuda argentina con el FMI no es un tema de hoy. Lo vivió el presidente Alfonsín después de la dictadura, lo vivimos en la crisis del 2001, que se extendió durante 2002 y 2003, y resurgimos de las cenizas, por suerte, y volvemos a vivirlo hoy luego de que Macri celebrara la deuda con Cristín Lagarde en el año 2017. Lo cierto es que no sabemos el dinero que está en el exterior porque todavía no tenemos una herramienta posible como el levantamiento del secreto bursátil bancario para poder saber el dinero que está. Y no lo vamos a saber hasta que eso no se levante. Solamente lo puede saber la justicia. Y la verdad es que no estamos en un país justo. Hoy la Argentina no es un país justo, pero tampoco es un país pobre. Tiene la capacidad de enfrentar y de pagar esta deuda. El tema es que la deuda la paguen los que se beneficiaron a costa del trabajo de todos los argentinos. Respetamos la decisión, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, concejal Escudero.